Se habla de nuevos medios en el sentido de medios que tienen un modelo de periodismo, de negocio, de distribución que es nuevo en relación a los medios tradicionales. Entonces una, una startup, una, eh, una iniciativa o un programa periodístico, por ejemplo, pequeño que acaba de ser creado en, en, en, en el ambiente digital pero es una, es una expresión que está perdiendo su, su sen, sentido, porque todo está nuevo. Bueno, los nuevos medios están siendo creados en Internet, o sea, es, es, hay un cambio en el ecosistema eh, mediático en el mundo, estamos en medio de una revolución tremenda y, y, y Internet es es parte, no es todo, pero es parte de eso y los, los medios eh, están eh, siendo, eh, sufriendo una ruptura en, en sus modelos tradicionales, entonces inter, Internet es la fuerza por, de, por detrás de eso, pero los módulos lo, son, son la otra fuerza pero, y muchas otras cosas que van a... a aparecer, que no han sido inventadas aún, que no se, no se trata solo de, de, de internet, sino de una revolución con muy pocos precedentes en la historia de la humanidad. Es algo similar a lo que pasó con la prensa de Gutenberg o con la consolidación de la palabra escrita en la época de, de Grecia antigua. Es una, una cosa de una dimensión tremenda. Hay muchos medios en español que están en la, fron en la frontera, que son medios que están creando modelos diferentes. Y uno puede, eh, bueno, en, en España, por ejemplo, eh, el diario .es eh, me, me impresiona mucho desde un, pri de un principio por no solamente por su buen period periodismo, sino por el por, por haber entendido el, el la dinámica de, del ecosistema digital y de, eh, y de crear comuni comunidad en las redes y, y socios y todo el modelo de negocio que tiene. En, en México a, a mí me, me pareció el, eh, el, una, una iniciativa muy, muy interesante que, que empieza, empieza en Twitter como, como pájaro político. O sea que, que un, un no, nombre de Twitter, de Twitter, pájaro político, que crece en Twitter y que después se vuelve animal político. A mí me, parece, me pareció que partieron de una, de una base muy interesante aprendiendo eso. Después en, en Guatemala tenemos a, a Espacio Público, y a, a, a Plaza Pública, perdón, y a, y a Nómada. O sea, el fundador de, de Plaza Pública eh, va a Nómada, pero eh, son proyectos interesantes ambos. Uno oh nace en una universidad jesuita, que es muy, muy interesante, pero se, se pelean y va el otro, pero ambos tienen, y es interesante que en un país como Guatemala, tienen dos, dos proyectos muy, muy creativos. Eh, pasando por El Salvador tiene el Faro que, que es eh, muy interesante por ser pionero, es el abuelo de todos. ¿no? Porque eh, y, y Empieza en la, en, en la casa de Carlos, de Carlos Dada, pasa años sin ningún modelo de negocio, sin nada, pero en los últimos años ha tratado de, de buscar una, una consolidación. Um, aquí en Colombia, Silla Vacía, yo creo que es un gran, es un gran ejemplo eh, por, por la, cali, la calidad y sobre todo por conseguir una influencia política a través de la calidad periodística. O sea, es uno de los medios con más prestigio y, y reputación que existe en el, en el país. Eh, eh, a, a mí me, me, me, me parece muy interesante en Perú cómo el periodismo investigativo y el periodismo de datos se están haciendo eh, eh, grandes eh, ejemplos ahí. El periodismo investigativo de Gustavo Gorrige con IDL Repor Reporteros eh, es un, un, un ejemplo interesante del periodismo investigativo clásico que, que encontró en Internet una manera de distribución, pero con, con, con Boca y ojo público, eh, son eh, dos de otra generación que es más basado en el, en, el en el periodismo de datos. Y yendo para el sur, tenemos de un lado uh, CIPER en, en Chile, que es, que es el periodismo investigativo clásico, que simplemente encontró en internet una, una avenida, y chequeado en Argentina como, como el gran... Eh, eh, abuelo de, lo, de los fact-checking journalism de, de, de, de los países de América Latina y, y, y de España y Portugal. O sea que, que Chequeado hizo de una manera simple, no solamente el, el, el fact-checking, pero sino que también hizo un modelo de, de negocio de, peri de periodismo sin fines de lucro que es muy interesante de analizar.